del amor y sus descansos, cómo no amarte cuando siento tu respiración pausada estrellarse en mi oído con la placidez inquieta del rumor del agua, cómo no amarte recostada en mi hombro entrelazada mientras dibujo círculos concéntricos en tu espalda, cómo no amarte entregada al sueño mientras beso tu frente. Y el mundo se detiene Y la vida pasa ¿Cómo no amarte Si dormida reinventas Todas las estaciones Y un lenguaje nuevo Con sabor a calma ¿Cómo no amarte Si envuelto en tus brazos Me invitas a un tiempo De cuerpos incendiados Al llegar el alba ¿Cómo no amarte Si la luz Encuentra nuestros miembros fundidos y mi pecho es tu lecho y también tu almohada. ¿Cómo no amarte si contigo no existen el ayer, el hoy, el mañana? Ramón Martínez López